El Centro Cívico Ciudad Alfaro del Cantón Montecristi en Manaví recibió a ciudadanos, representantes de movimientos políticos y sociales de todo el país, en conmemoración del noveno aniversario del referéndum aprobatorio de la Constitución del Ecuador. El evento contó con la presencia del jefe de Estado Lenín Moreno, quien recordó que Montecristi fue sede de una gran movilización de toda la sociedad ecuatoriana para ser testigos del nacimiento de una nueva patria. Montecristi decía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 La Carta Magna cuenta con 444 artículos que recogen gran parte de la Constitución de 1998 pero incluye además una serie de innovaciones importantes, sobre todo en el tema de derechos humanos, naturaleza y garantías. Pero una norma legal con su sola existencia no cambia la vida de la gente. Para ello hay que ponerla en práctica, convertirla en carne, vida, ejemplo. Eso es lo que se ha hecho en estos nueve años. Insertamos al Ecuador en el siglo XXI, pasamos del letargo a la acción, del olvido a la recuperación de derechos. Lo que se ha logrado en esta década es transformarnos en un país ejemplo de cambios profundos. De su lado, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, destacó que la Constitución de Montecristi es reconocida como un referente a nivel mundial. El camino que continuamos el día de hoy debe ser el de la reafirmación del compromiso por seguir construyendo una sociedad ética, solidaria y, pro y progresista. Es por este motivo que no podemos permitir, por ejemplo, que la corrupción sea tolerada. En esta fiesta cívica, el jefe de Estado adelantó que en el plebiscito habrán dos preguntas vinculadas con el ecologismo e invitó a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones del país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano.